amigos y amigas estoy súper emocionada ¿Por qué? porque tenemos muchísimos fans y nos escriben y nos piden cosas nos dan sugerencias de contenido y aquí estoy yo a sus órdenes nos pidieron hace poco en linkedin que hiciéramos un vídeo en la real academia en esta sección de Oniada academy para explicar qué es el link building y dar algunas claves de estrategias que podemos utilizar cuando usamos esta técnica oye este vídeo va a ser brutal así que os recomiendo que os quedéis hasta el final porque voy a hablar de link building interno de link Building externo. Voy a dar muchísimas técnicas que podéis utilizar en cada uno y al final del vídeo os daré un truco brutal para posicionar vuestra página web. Así que atentos. ¡Ey! Haz el curso de ONAD y conviértete en un crack de la publicidad programática. Es completamente gratis. ¡Corre, inscríbete! ¡Ah! Y por cierto, si queréis profundizar aún más. En vuestros conocimientos sobre marketing digital, todo el tipo de publicidad, experimentos que hagamos, tenéis que suscribiros a nuestro canal Onyat TV. Es uno nuevo que hemos creado y la verdad es que pff, promete. Y si queréis estar al día con las novedades de las empresas, las tendencias en el sector, modelos de negocio, técnicas para emprendedores, suscribíos al canal de nuestro CEO, a News and Daily Business, porque os va a encantar. Así que comenzamos. ¿Qué es el link building? Bien, el link building es una técnica de SEO que consiste en conseguir links y mover tráfico hacia tu página web. Hay dos tipos de link building que puedes realizar. Por un lado está el link building interno, que consiste en poner enlaces a lo largo de tu página web en cada uno de los posts que muevan a los usuarios, a los visitantes, de una página a otra. Así consigues retenerlos en tu sitio y la verdad es que Google premia estas técnicas... ¡Muchísimo! El otro tipo de link building que podemos realizar es el link building externo. ¿En qué consiste? Consiste en conseguir enlaces de otras páginas web, de otros dominios, que vayan hacia tu sitio. Entonces, con esta técnica, tú consigues que Google la tenga fichada como una página de autoridad, una página de referencia. Así que, una vez tenéis clara la diferencia entre el link building interno y el externo, ¡vamos a ello! Vamos a comenzar dando seis técnicas de link building externo que podéis utilizar para mejorar el posicionamiento de vuestra página. Web. la primera de ellas consiste en comprar enlace cómo se hace esto muy bien hay muchas páginas ya sean blogs especializados o páginas web de según qué sectores que escriben muchísimos artículos de interés sobre la temática de su propio sitio entonces hay algunos que tienen establecidas ciertas tarifas y pueden escribir un contenido relacionado con tu producto o servicio y tú únicamente puedes decirles oye me gustaría que apareciera un artículo en vuestro blog si por ejemplo tienes una empresa de macetas puedes hablar con un blog de decoración y decirles me gustaría aparecer en vuestro blog que escribierais un artículo sobre las macetas de temporada 2020 y que pongáis un link hacia mi página web. ¿Por qué es tan interesante esta técnica? Porque consigues aparecer en un medio de referencia en tu sector y que pongan tu producto como uno de los mejores. Entonces tú compras el link en esa página y ya aparece. Aquí cuidado porque tenéis que intentar que las palabras el anchor test que ya lo explicamos en el vídeo anterior, que las palabras con las que enlazan a tu sitio web coincidan con la palabra clave que tú quieres posicionar. Segunda técnica, ponerlos tú. Sí, es muy sencillo. Tú puedes investigar cuáles son los foros, los blogs o páginas web relevantes de tu sector y poner enlaces que lleven a tu sitio web. Por ejemplo, en comentarios. Si hay un cliente que hace una pregunta, siguiendo con el ejemplo anterior de macetas, hace una pregunta sobre qué macetas puedo utilizar para un tipo de planta específica, tú puedes poner, oye, en mi página web macetaschachis.com tenemos 17 modelos diferentes de maceteros que puedes utilizar. Así que, que para esta planta específica puedes usar este métete en este enlace que lleva a mi página web y podrás verlos todos esto es un ejemplo que he dado pero hay muchísimas formas de conseguir poner tú los enlaces en webs de referencia de tu sector Investígalas. la tercera técnica consiste en hacer colaboraciones es decir puedes investigar blogs que te puedan interesar por ejemplo nosotros que somos en Oniad publicidad digital podemos estar interesados en aparecer en blogs de marketing digital entonces podemos decir oye qué te parece si yo escribo un artículo de link building en el que menciono a tu página como una referencia y tú escribes un artículo sobre publicidad digital y mencionas a unidad entonces así conseguís tanto ese colaborador como tu sitio web que ambos posicionen y ambos consigan un enlace de referencia en su sector la cuarta técnica a mí me parece espectacular porque es tremendamente sencilla y a la vez es tan obvia que a veces se nos pasa por alto pero consiste en hacer un poco de inspector gadget e ir buscando fallos que tienen páginas web de productos relacionados con el tuyo o servicios relacionados con el tuyo vale pero que no sean competentes directa e ir ayudándoles, por ejemplo buscar imágenes rotas o buscar enlaces rotos, es decir, enlaces que manden a una página web que o bien ya no existe o han cambiado la URL y no les han avisado, entonces puedes decirles oye, he identificado que tienes este enlace puesto hacia Macetas Online y que ese Macetas Online sea un competidor y que por ejemplo el enlace no va, entonces todo el tráfico que estás atrayendo a tu página se está perdiendo porque les estás mandando un enlace roto, entonces yo si quieres tengo un artículo que es muy similar incluso tiene más ventajas y tal, y lo puedes poner allí. Si consigues esto, será muy top, porque te ha costado 0 euros. Lo que sí que te va a costar es recursos a nivel de tiempo, porque vas a tener que buscar estos pequeños fallos, identificarlos, y luego todo el proceso de gestión con la persona que lleva esa página web para que incluya tu enlace en vez del que está roto, ¿vale? Pero funciona. La quinta técnica que recomiendo, también en base a conseguir enlaces, consiste en ver artículos que hablen sobre tu producto o servicio, pero no tengan enlaces a otras páginas web de tus competidores entonces tienes que ponerte en contacto con estas personas vale y hacer que por favor pongan tu enlace en su blog en su página en ese artículo que tanto te interesa al final esta acabará derivando en la técnica de comprar enlaces o en la de colaboraciones pero bueno el caso es que es una buena forma de conseguir enlaces entrantes hacia tu sitio y ya por último la sexta técnica que consiste en hacer guest blogging es decir tú escribes un artículo sobre una temática relacionada con tu producto o servicio pero que encaje en una página web de referencia en tu sector. Entonces tú se lo mandas, ellos lo publican y al final ponen, por ejemplo, pues lo ha escrito Carlota de Oniad y enlace a Oniad. O ponen enlaces a lo largo del grueso del contenido hacia tu sitio con las palabras que a ti te posicione, porque al final has sido tú el que ha escrito el post. Así que esta técnica funciona súper bien, porque les das un contenido ya hecho que puede estar súper bien y luego lo compartís en redes sociales, tiene más impacto. El impacto general con esta acción es muy, muy, muy bueno, Así que tened en cuenta esta técnica cuando queráis hacer vuestra estrategia de link building externo. Ah, por cierto, si lo que queréis hacer es la técnica de comprar enlaces, hay algunas herramientas que os pueden servir para facilitaros todo este proceso. En lugar de tener que ir gestionando uno a uno todos los medios en los que quieres aparecer, tú puedes señalar, por ejemplo, el Leolitics, la temática o el sector y ellos ya tienen listados una serie de medios que pueden incluir tus artículos y tus enlaces. Así que echadle un vistazo porque es brutal y os ayudará un montón en vuestra estrategia y os ayuda a reducir los tiempos de gestión así que eficiencia y productividad al máximo. Y ya pasamos al final a las estrategias y técnicas que podéis utilizar para potenciar vuestro link building interno. Hay diferentes métodos de hacerlo pero yo siempre comentaré, siempre por favor, tenedlo en cuenta, no paséis de mí. Si veis esto, hacedlo. Que tengáis claro el mapa de vuestro sitio y sobre todo la jerarquía de las páginas porque no es lo mismo la home que una página de artículo que es de una subcategoría o incluso de un rango inferior. Así que tened en cuenta la estructura que tiene vuestro sitio ya sea piramidal horizontal vertical puede ser muy diferente y sobre todo que tengáis en cuenta las búsquedas de palabra clave que tiene cada una de las páginas para que podáis hacer vuestra estructura de forma correcta así que nos ponemos ya en el meollo de las técnicas que podéis utilizar la primera de ellas consiste en separar todos los artículos en función de categoría subcategoría página de producto artículo de blog etcétera el caso es que tiene que estar todo súper bien categorizado esto va a muchísimo el posicionamiento de vuestra página así que tenedlo en cuenta y a darle caña a la estructura web la segunda técnica son los enlaces que se crean de forma natural si yo por ejemplo escribo un artículo sobre link building es probable que también tenga que meter enlaces hacia marketing digital hacia estrategias de marketing o hacia otros contenidos que estén relacionados con la temática que estoy escribiendo en mi post y que ayuden al usuario a entenderlo mejor estos enlaces están enfocados en la usabilidad en la experiencia del usuario para que sea muchísimo más cómodo navegar por tu página y además lo bueno que tiene es que es de forma natural el propio usuario el que quiere saber más y el que va en busca de más contenido en tu página lo retienes aumentas el tiempo de visualización es brutal otra técnica que puedes utilizar es el contenido relacionado esto se lleva mucho especialmente en blogs es decir tú escribes tu post está con tu contenido con tus llamadas a la acción con tu palabra clave con todo lo que hemos hablado mil veces en el vídeo de SEO por ejemplo lo explicamos todo así que echadle un vistazo porque os va a encantar entonces una vez tienes tu post entero y ya bien hecho puedes poner debajo enlaces a post que estén relacionados con esa temática también es muy natural y al usuario no le va a sorprender no parece que le quieres atrapar ahí sino que dice ay qué bien pues mira me interesa este tema me voy a meter en este otro para profundizar más en la materia así que caña eso y la última técnica que os puede servir súper bien es la llamada migas de pan cuando os metéis por ejemplo en una página de producto concreto suele aparecer arriba enlaces pequeñitos y por ejemplo yo vendo zapatillas pues puede ser zapatilla modelo x la amiga de pan iría en el anterior la categoría de zapatillas de deporte y en el anterior zapatillas 2020 por ejemplo entonces yo si hago clic en esos enlaces de arriba ya voy navegando directamente por la página web pero a las categorías que a mí me interesan así que esto es súper eficaz y eso ha sido todo amigos y amigas si tenéis cualquier duda tenéis alguna sugerencia o queréis proponernos algo ya sabéis poned un comentario escribidnos a a través de nuestras redes sociales, por email y, sobre todo, no os olvidéis de suscribiros. ¡Os esperamos!